Demuestre que x elevado a n menos y elevado a n es divisible por x menos y para todo n perteneciente a los números naturales pares. Este ejercicio va a ser desarrollado con el algoritmo de la división. Esto quiere decir que a dividido b con un recto es igual a c. Lo mismo que decir, a es igual a b por c más el resto. Entonces, comenzamos la expresión usando, empezamos con la expresión f de n es igual a x elevado a n menos y elevado a n dividido por x menos y. Demostramos con un número par seguido del 1, que sería el 2, es igual a x elevado a 2 menos y elevado a 2, divisible por x menos y. Utilizando la factorización nos queda aquí. X más Y, factor de X menos Y, dividido por X menos Y. Simplificamos y nos queda X más Y. Esto lo hemos probado por Google. Ahora vamos a crear la hipótesis de inducción. el fórmulo A entonces en esta quedaría x elevado a 2k menos y elevado a 2k y por x menos y y el algoritmo de la división sería x elevado a 2k menos y elevado a 2k es igual a x menos y por un polinomio en k que puede ser cualquier número, que aún no conocemos. Entonces, una vez que tenemos nuestra hipótesis, nosotros creamos la tesis. La tesis queda hipótesis de intrusión. La tesis de inducción dice, utilizando la función 2K, más 2, que representa el siguiente número, a. reemplazando quedaría x elevado a 2k más 2 menos y elevado a 2k más 2, divisible por x menos y. Utilizando la división polinómica, ¿qué número? Multiplicado por x, me queda x elevado a 2k más 2 esto es x elevado a 2k más 1 x elevado a 2k más 1 por x nos queda x elevado a 2k más 2 multiplicamos x elevado a k más 2 menos y por x elevado a 2k más 1 nos queda x elevado a k más 1 y cambiamos los signos nos queda menos, nos queda más simplificamos y nos queda x elevado a 2k más 1 y menos y elevado a 2k más 2 ese equivale a nuestro resto. entonces, expresando en el algoritmo de la división nos queda x elevado a 2k más 2 menos y elevado a 2k más 2 es igual a x menos y por resultado que sería x elevado a k más 1 más el resto que es lo que está acá es decir x elevado a 2k más 1 y menos y elevado a k más 2 aquí utilizamos el método de factorización nos queda y factor de x elevado a k más 1 menos y elevado a 2k más 1. Ahora, a esto lo vamos a demostrar que también es divisible por x menos y. Es decir, vamos a hacer una doble inducción, demostrando que esto es divisible por x menos y. Nos queda x elevado a k más 1 menos y elevado a 2k más 1, divisible por x menos y. Utilizando la división polinómica, ¿qué número multiplicamos por x? Nos queda x elevado a k más 1, sería el x elevado a k. Multiplicamos x elevado a k más 1 menos x elevado a k y. Cambiamos los signos, simplificamos y nuestro resto quedaría como x elevado a k y menos y elevado a 2k más 1 utilizando el método anterior decimos que x elevado a 2k más 1 menos y elevado a 2k más 1 es igual a x menos y por nuestro resultado x elevado a 2k más el reto que es x elevado a 2k y Menos I elevado a 2K más 1. Ahora utilizamos factorización nuevamente. Nos queda I factor de X elevado a 2K menos I elevado a 2K. Como esto es igual a nuestra hipótesis de inducción, reemplazamos. Nos quedaría I nuestra hipótesis que está acá dice que eh, nuestra hipótesis vale esto entonces nosotros reemplazamos y elevado a x elevado k menos y elevado a k es igual a x menos y por el polinomio k reemplazándolo acá nos queda x menos y por el polinomio en k tenemos término semejante, entonces podemos factorizar factorizado por X menos Y X menos Y factor de X elevado a K más factorizando quedaría Y Y por P elevado a K entonces aquí el ejercicio queda demostrado que es divisible por X menos Y resumiendo, utilizamos primero el algoritmo de la división, a dividido b igual c por un recto igual R. lo mismo que decir a es igual a b por c más el recto. Esto es, este es lo que nosotros tenemos que demostrar, que x elevado a n menos y elevado a n, es divisible por x menos y. Reemplazamos por un número que debería ser uno, pero cuando estamos tratando solamente con números pares, Utilizamos el más que 1, que sería el 2, reemplazando, factorizamos y demostramos que es divisible por x menos y. Después planteamos la hipótesis utilizando el 2k. k es un número cualquiera que todo número multiplicado por 2 o todo número multiplicado por un número par, siempre nos da un número par. Entonces reemplazamos x elevado a k menos y elevado a k es divisible por x menos y.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 Llegamos a, a nuestro resto y a, nuestro, a nuestra respuesta. Después pensamos esto como algoritmo de la división. Nuestro ejercicio es igual a x menos y por nuestro resultado más el resto. Fácilizando el resto por y y luego aplicando nuevamente la inducción tenemos nuestro ejercicio divisible por x menos y utilizando la división polinómica por el x elevado a 2k podemos simplificar y nos quedaría otro, otro reto y finalmente pensando en el algoritmo de la división nos queda esto que es igual a x menos y por x elevado a 2k más otro reto que es esto, el, el reto y nuestro resultado final es igual a nuestro reto digamos entonces es igual a esto aquí utilizando el método de nuestra división factualizamos por x menos C, y y Realmente queda demostrado que es 17 por x menos Y esto pasaría a ser nuestra búsqueda de Finalmente.